Y quiero saber si en su casa están listos Quiero saber si están listos Tu cubano está listo Vamos en 3, 2, 1 ¡Eh, qué rapero está ha ido! 1, 2, 3, estoy haciendo todo lo que quiero Ya toda la gente sabe que esto es divertido Esto hey, es rap, yo aquí no habla contra mí Pero ven en el partido Sin sí, Nachito, soy el descendido Que volvió con pelota Ah. Vos si te has ido Vos no tenes vos sí, Me sí. lo he Vos no sos yo, no soy No tenés nada en el tipo Papi, me pa' que vos estás perdido si mi rima siempre manda más derecha ¿Ah? Mi rima siempre es más satisfecha ¿Ah? El descendido somos Y estamos en la tercera fecha Ay, Por favor, que me dices este tan bachín solamente con sospecha Ok, ok, demasiado flop papi, me parece que por lo bien es fecha. acecha Este quiere competir conmigo Pero solamente tengo Te tiramos la flecha ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, my God! Pero no te lo sacas, te lo metes, te lo pones Ey, yo! Lo escuchan hasta los españoles Ey, yo! Como si metiendo los goles Este no cumple los roles Este solo tiene un role Este no me jode Que me traigamos a Nacho Lo como con guacamole ¡Puta! ¡Ay! Sigo seco, Esto te gusta, flow. Lugar. así que rapia como se debe maricón de tierra y deja de llorar cuánto tiempo más me quieren dar en todas las fechas cuánto, cuánto tiempo me quieren dar a mí pero solamente tengo sospecha cuánto tiempo no me quieren venir con este flow que te matita acecha Juan, torra pero voy a mandar para la salida no tranquilo que la tenés derecha ahora sí hijo de puta Una, una, una, una, una. Quiero una mano de arriba Mi amigo que es ¡Ah! potente Con como yo rido No decir que yo voy a descender Está confundido Si perdió con Zoom Y ahora va a perder conmigo Bueno, que, que ya ni en pedo Lo como quiero y es que sinceramente pide Sé que tengo estilo pero yo el área a Solo la rompe en minuto, olvides Pero después soy yo el rapero que las escribe ¡Dale! Digamos la verdad, my bro Tengo el ritmo, yo con el flow Tengo en ¿sí? De puta, sí. Escuche como pongo flow Como es que lo arrepiento con punch Pero tiene mucho estilo, mucho ritmo